de memorización y bastante del sentido común. Suma, resta y razonamiento son los pilares del conocimiento real de la multiplicación en el video. Ahora debes practicar las tablas de más sencilla de comprender. Las tablas del 1, 2, 3, 4 y 5. En la primera clase y la sorpresa, las otras tablas son aún más fáciles. Las tablas de multiplicar la número 2 es muy fácil. Debes practicarla. Mira, 1 por 2, 2 2 por 2 4, 3 por 2 6, 4 por 2 8, 5 por 2 10, 6 por 2 12, 7 por 2, 14, 8 por 2, 16, 9 por 2, 18. Es la tabla número 2. La multiplicación es una operación que tiene por objeto dadas cantidades llamadas multiplicando y multiplicador. El multiplicando que te muestro es el 7 y el multiplicador es el 4 y el producto es 28. Ella tiene una ley conmutativa para la multiplicación Que indica que el orden de los del multiplicando y el multiplicador No hay problema en cambiarlos para dar el mismo resultado Esto es lo que quería aclararte Viene la tabla número 3 Debes practicarla 1 por 3, 3 2 por 3, 6 3 por 3, 9 4 por 3, 12 5 por 3, 15 6 por 3, 18 7 por 3, 21 8 por 3, 24 y 9 por 3, 27 ¡Pero para! ¡Vamos muy rápido! ¡No te preocupes! Esta memorización a veces no sirve Hay que utilizar el sentido común Vamos a verlo. Ejercicio de ejemplo. 3 por 8, 24. Multiplicando el multiplicador y el producto. Estos frijoles indican la cantidad para que tú, si quieres, los cuentes para que verifiques que son 24 en ese sentido. Presta atención al ejemplo. Estos frijoles. Muestran tres líneas horizontales de 8 frijoles o muestran 8 columnas de 3 frijoles. Si sumamos todos estos frijoles, nos van a dar 24. Y para que tú veas la ley conmutativa, cuando estás practicando, el 3 pasa al 8 y el 8 pasa al 3. Sigue dando el mismo resultado, 24. Más ejemplos son, 3 veces por 8, agregar esta cantidad y dará 24. Sumas 8 más 8 más 8, 3 veces por 7 da 21, 7 más 7 más 7, tú sabes sumar, 4 por 9 es igual a 36. Serían 4 veces el 9. 9 más 9 más 9. Igual a 36. Es lo que quiero darte como comprensión de la suma en la multiplicación. Es la tabla del 4. Debes practicarla y debes recordarla en tu mente. Es fácil, ¿verdad? Bueno. Comenzamos. 1 por 4, 4. 2 por 4, 8. 3 por 4, 12. 4 por 4, 16. 5 por 4, 20. 6 por 4, 24. 7 por 4, 28. 8 por 4, 32. 9 por 4, 36. Debes practicar haciendo ejercicio real. Puede ser con granos de frijol como lo viste en el video pasado. La tabla del 5 es la más fácil. ¡Practícala! Aquí te muestro cómo es. Mira, 1 por 5, 5. 2 por 5, 10. 3 por 5, 15. 4 por 5, 20. 5 por 5, 25. 6 por 5, 30. 7 por 5, 35. 8 por 5, 40. Y 9 por 5, 45. Aprendido casi la mitad de las tablas de las 6, 7, 8, 9 y 10. ¡Fíjate por qué! ¡Epa! El orden de los factores no altera el producto. Mira, el 1 por 2 es igual a 2 por 1. Y el 5 por 3 que es igual a 15, es igual a 3 por 15. 3 por 5 es igual a 15. Entonces tenemos que hay la mitad de la tabla se replica con los mismos números invertidos. Multiplicando el multiplicador quiere decir que ya lo segundo que debes aprender es la mitad de la multiplicación que estás viendo en total.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 Observa 1 por 6, 6, 2 por 6, 12, 3 por 6, 18, 6 por 4, 24, 5 por 6, 30, 6 por 6, 36, 7 por 6, 42, 8 por 6, 48 y 9 por 6, 54. ¿Qué observas? Dime qué observas. Debe haber algo que las asocie para que tú puedas entenderlo. Lo que memorizas a veces se te olvida. Por eso debes hacer esta multiplicación de esta manera. Observa. El 1 y el resultado. El 5 me daría 6. Sería la multiplicación del 1 por 6. 2 más 10, 12. 3 más 15, 18. 4 más 20, 24. 5 más 25, 30. 30. 6 más 30, 36, 7 más 35, 42, 8 más 40, 48 y 9 más 45, 54. Puedes guardar esta relación para cuando se te olvide y tu profesor te pregunte, puedes darte una muy buena respuesta pensando y relacionando esta multiplicación. observa la tabla de 10 es una tabla muy fácil de aprender y si le resto ese número el multiplicador vamos a obtener la multiplicación de la tabla de 9 así, el resultado 9 por 1 9 9 por 2 es 18 resté del 20, resté 2 me da 18 del 27 a 30 lo resté 3 me dio 27, a 40 lo resté 4 me 36. De esta manera quiero que tú comprendas que las multiplicaciones tienen una relación entre ellas. Y cuando tu profesor te pregunte, no te asustes. Analiza esto, apréndelo a reflexionar. Observa, aquí tenemos la tabla de días nuevamente.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 Ya está lista la referencia, si se te olvida, haz esa resta que te estoy explicando.